Yeah. Pero siento que ten como objetivo visibilizar y modernizar o pequeño comercio, trabajar de cara a seguir fomentando o comercio de proximidades o comercio no, no local, y eh, poder adaptar ese comercio a pues, las nuevas demandas de la gente, ¿no? todo lo que tiene que ver con la digitalización, todo lo que tiene que ver con la economía circular, todo lo que tiene que ver también con la creación de plataformas, de interactuar los territorios para crear imágenes comunes, en definitiva, para que siga existiendo ese comercio local que es fundamental para que los concellos sigan vivos. Las aportaciones que hay que hacer por parte del mundo local las vaya a hacer la deputación, por lo tanto los concellos no tienen que hacer aportación, o único es trabajar consultamente para poder desenvolver todas las acciones.